¿Qué tal? ranita del canal aquí, Capri yo no Para ser, Hoy se encontrado nuevamente. ¿Qué te ha sido con Alexi Hola, bro, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, mi para? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, y hey, mira, estos superaviones. Yo quiero uno. Sí, sí, sí, superaviones. También estamos con Kenai Ludi. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, Bro ¿No, ¿Quieren saber que mi segunda profesión era ser piloto de los Estados Unidos? Hola, y se vuela, Lexi. Pues sí, Ranita, el, el video hueco se trata de que vamos a utilizar estos aviones para tirar a Lu y a que van a ir en bicicleta Así que pues, sí, empecemos sí. Espera, espera, espera, Ranita, antes de continuar con el video quiero darle las gracias a Trotsmart por enviarme los audífonos ¿Verdad? Son unos audífonos tremendamente severos Tienen muchas funciones, entre ellas cancelar el sonido externo más sobre estos increíbles audífonos y otros más productos aquí abajito te dejaré el link de la página oficial donde puedes ver todas las clases de productos que Tronmart tiene para ti. ya dicho eso, ranita? Continuamos con el video. ¿Oro? Oh, no. Vais a tirar. Sí, claro. ¿Ya te gustaría tirarnos? Yo he Vamos a tirar, ¿eh? Mi abuelo me enseñó a manejar esos aviones desde que tenías cero añitos. Este avión tiene mucha turbulencia. Oh, oh, oh. No está ni... ¡Ay, ¡Venga, no está ¿Dónde ¡Ay, venga! ¡Uy, uy, donde está el acróbata no sirve! ¡Mira arriba! ¡Es que yo no era acróbata! ¡Yo mardeaba! Acá, acá, oh, acá, no, acá está, está ¡Oh, ¿Es, no! ¡Míralo, míralo, míralo! míralo míralo mi pero mira los parecen mariposas. ¡Apri, qué balardo eres! Espérame, que estos aviones, como dice Alessi, tienen mucha turbulencia. ¡Ah, bueno! no, no, no! no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mira, mira, estoy perfecto para tirar a uno Me lo tapo, me lo tapo tí... ¡Ala! ¿Qué pasó? ¿Lo tiraste? ¡Mitre! ¡No! ¡No lo no, creo! ¡Ay, panita! mi avión está humeando ¿O no? ¡Oh no, ¡No! ¡Vamos aumentar la potencia! ¡Vamos, dale! ¡Nosotros vamos lentos pero seguros, queráis! ¡Seguro no vamos a llegar! ¡No! ¡Segurísimo! ¡Oh no! segurísimo no! ¿O no míralo! ¡Ya nos ¡Vamos, no! A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, Rolita, empezamos con la segunda ronda Y no, Alessi, dejamos escapar a uno, pero... Ahora, nosotros tenemos que ir de ellos No, no se no. voy a repetir, tú sabías que yo también hacía ciclismo en mis tiempos libres Mira esto, mira esto a ¿A ¡Uah! ¡Hala! ¡Uah! Bro, bro, mira, yo también, yo también llego aquí ¿No? Y levanto, y en una sola rueda, papu, mira, mira Lo severo ¿No? ¡Pero no me ¡Pero no me di! <risa> <¿tú, risa> Yo he hecho puentes desde que era una sola anilla Y ahora sí, voy a subir hacia arriba ¡Uh! Corre, Alexi, no, ah, bueno Bueno, ganado! bueno, mancos Qué mancos <ríe> hemos ganado bueno, vale, bueno, comenzamos con la tercera ronda Y bro, Alexi Hemos ¡Ay! ganado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 Lo no, que haces, haces la del musulmán y te estrellas. <risa> Vamos, Ludy. Vale, vale, vale. Ya, qué ahí, vale. se matan estrellas solos. Qué brincados. Vamos. Vamos. No, Vamos. el avión no Vamos. altura Vamos. Vamos. Está, está? está. Dale, Vamos. no, Vamos. Oh no, Vamos. viene Ojo, Vamos. la Vamos. Vamos. Eh, que Vamos. Vamos. Vamos. ¿Dónde ¿Está? No, banco. ¡Qué mal maneja, ¡Qué mal maneja Corre, corre Conseguiste la licencia En mi casa, ahí vamos, ahí vamos, vamos No si te atreves en paracaídas No te atreves, ¡No, tírate Y y Cabley, sube, Cabley, sube, papu No, eh, no me, pa digo, no me parece que este chico sea muy listo Bro, me perdonas, panitas ¿Qué? No, no, no <risa> quería bajarme para poder tirarle sus granadas a ellos Y no pude, panita. Así me acabas, animal Eres un monstruo Déjalo, son gallinas, no son capaces de manejar un avión Ay, qué eh, gente. Eh, eh. Estoy dando gente aquí Mira quién habla, panita ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Que corre, corre, corre, corre, palita, corre, panita. No okay, Ludic, ¡A su posición! Dile. ¡Corre, corre, no corre, corre! ¡Vamos! he puesto! ya me he puesto! ¡Vale! ¡Corre primero! ¡Corre, sale! ¡Corre, sale! ¡Corre, sale! ¡Corre, sale! ¡Corre, sale! ¡Corre, sale! ¡Corre, ¿Tú primero corre! ¡Corre, corre, corre! como corre enseñé corre! mover corre, piernitas, bro. A corre, ¡A corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, ahí voy, ahí voy, Míralos, ahí están los aviones <ríe> uh, <ríe> veo uno cayendo uy, quién será ese Espero que por poco y no llega <ríe> me caigo, esto es demasiado difícil de controlar no, Luli, vamos, no, no, digamos, no, mal, ¡Han traído un novato de las Adiós, aéreas! ¡Adiós! pena! Adiós, ¡Oh, ¡Qué pedo! ¡Adiós! no, sí! no, no, La... bro. No puedo subir, ¡Hasta la mal. No, que no hay confianza. Oh, panita! yo confiaba en ti. Yo pensaba que tú ¡Tú eras mi gran compañero y que íbamos a llegar juntos y de todo. Pero no, no. lugar donde van a llegar juntos va a ser al cielo. Pobre cosita fea. Estoy intentando subir, pero esto es demasiado difícil para mí. No pasa nada. Voy, ocurren matar a Leti yo me encargo del K-Play. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, Tu muerte no será en vano. Te lo digo, bro. Esta Uy, ese avión ¿dónde está? No, no los veo Estoy en sus corazones No, ahí no está El único está lugar por... donde perteneces va a ser en el cementerio Corre, Capley, corre, corre, corre, Capley Pero, ¿Pero ¿dónde está? Y, y se murió el Alexis. No me vas a ver nunca ¡Me me muerto! ¡Toma! Ahí está. ¡Toma! ¡Toma! Baby, perdí todas las ruedas Perdí todas las ruedas mátalo, mátalo Corre Capley Corre corre, Capley ¿sí? uh, uh, uh, uh, uh. okay, okay, ok Prepárate que ahí voy, voy con todo Te cases haces ¿Qué ¿Qué su ir su ir compañera? Ah. Esto es uno versus uno Esto es uno versus uno Vente para acá Capley No vas a escapar de mí no, te yo, lo lo lo yo voy a escapar ¿me Voy a ganar Yo voy a mi destino y voy a ganar Voy a triunfar lo único que va a triunfar aquí iba a ser yo. No. ¡Ah! ¡Ah! <risa> ¿Quién dice? Ahí vamos, bro. Ahí vamos, vamos. Ahí voy. ¡Ahí voy! ¡Tomando revuelo otra vez! ¡Vamos, Capley! ¡Corre, play! corre, corre, corre! ¡No! ¡No ¿Sí te donde no era! ¡Era del huevo de la chala! va manita! ¡No se va! <risa> La suerte que tienes no tiene nombre Puro manco allá acá Puro manco Miren, tomen Mancos ¡Todo! ¡Uh!